amigo. Hola amiga, ¿cómo estás? Hoy venimos con información de primera, hoy vengo a mostrarte algo que va a abrir tu mente y hoy vamos a detallar de manera simple y comprensible algo que Nicolás Tesla, el mayor ingeniero de la electricidad de alto voltaje del año 1800, tenía en la cabeza. Hoy vamos a inspeccionar en su laboratorio. Hoy vamos a mirar sus ideas y vamos a ver de qué manera él proyectaba sus trabajos para conseguir lo que él siempre buscó, el desarrollo de un dispositivo que nos diera la libertad. Así que bueno, te invito a que podamos ver esto en el pizarro mágico. Tesla pudo descubrir la energía libre porque él estudió las ecuaciones de Maxwell. jean clair Maxwell, él mostró al mundo de qué manera se desenvuelve una onda electromagnética. Tesla fue la única persona que pudo estudiar las ecuaciones de Maxwell, ya que luego las ecuaciones de Maxwell fueron suprimidas en la parte donde explicaba que la onda electromagnética contenía un componente etérico por lo tanto un componente donde se podía extraer energía del vacío en este video vamos a ver un poquito de qué manera Tesla logró realizar las ecuaciones de Maxwell de manera práctica en los comienzos de Tesla Tesla obtuvo un generador de Runkorf. El generador de Runkorf es un transformador de alto voltaje. Muchos técnicos de hoy en día ven este aparato y dicen un transformador simple de alto voltaje, cuando esa no es la realidad. El generador de Runkorf se compone de un núcleo de hierro, que está compuesto por varios alambres de hierro. Varios, muchos, un manojo. Esto es lo que compone al núcleo del generador Runcor. Donde luego se le bobina una cantidad de vueltas x de un alambre de cobre de 2 milímetros de esta manera nosotros podemos meter un voltaje de corriente continua y vamos a generar una inducción electromagnética. cuando hablamos de inducción electromagnética hablamos de líneas líneas que pasan por el núcleo, líneas magnéticas. El dispositivo de Runkorf se alimenta con corriente continua por un extremo, pero luego el otro va a un dispositivo que se le dice Trembler. Es un dispositivo que... Cuando el núcleo está electrificado, por lo tanto genera un electromagnetismo que atrae como un imán al trembler, a este martillito, como vemos acá, la patita de la bobina va al trembler. Por lo tanto, la corriente que tiene esta bobina, luego es descargada al núcleo. En el momento en que es descargada el núcleo, la corriente se desenvuelve en todas direcciones del núcleo. De esta manera, las líneas magnéticas son golpeadas y alterado su rumbo. Las líneas magnéticas que van para allá, en el momento que son golpeadas, salen para arriba. ¿De qué manera? en esta dirección pero no solo eso sino que como tienen un sentido ondulante generan por así decir como una espiral vamos a verlo acá yo tengo el núcleo yo le pongo electricidad un golpe de electricidad y la línea magnética que pasaba por adentro de mi núcleo es perpendicularizada. Y no solo eso, sino que adquiere un giro espiralado. Nosotros a esta energía la vamos a llamar radiante. De esta manera es que nosotros podemos convertir líneas magnéticas... ...en energía radiante a través de un pulso de corriente continua... ...que entra por el núcleo de nuestro generador de alto voltaje. Nosotros ahora estamos viendo el método antiguo... ...con el que Tesla... ...pudo observar los primeros fenómenos. Esto para, para estar completo... ...acá tendría... ...una barrita de metal con un tornillo que sostiene el martillo y acá nos iríamos con el polo negativo entonces cada vez que el núcleo se magnetiza el martillo toca el núcleo pero se desconecta de la línea por lo tanto simplemente al núcleo ingresa la energía que tenía la bobina este sería el sistema sencillo luego estos, estas espirales de energía radiante son tomadas por unos carreteles que van encima. Lleva unos carreteles encima y son carreteles finitos, donde se le bobina un alambre de cobre muy finito, del orden de los 0.02 milímetros o 0.5 pero es finito finito como un cabello de la cabeza bueno nosotros hasta acá tenemos un generador común y corriente que convierte la electricidad de corriente continua en un tipo de corriente alterna pero no es solamente corriente alterna sino que tiene un componente radiante ahora lo que vamos a ver es de qué manera nosotros podemos multiplicar la frecuencia de un martillo mecánico esto es un conmutador electromecánico por si lo querés buscar en google lo podés buscar como conmutador electromecánico el tema es que la velocidad vas eh, a llegar hasta una velocidad no vas a poder llegar a una velocidad como para generar un tipo de microonda, O sea, una onda de una longitud muy cortita. Y eso es lo que te vengo a mostrar en este video. Vamos a ver por acá de qué se trata todo esto. Tesla, cuando se encontró con, con este fenómeno, se le ocurrió pensar lo mismo. Dijo, pero ¿cómo puedo llevar esto a un ciclaje mucho más elevado? Y dijo, Eureka. Él agarró y dijo, bueno, vamos a hacer así. Nosotros tenemos la bobina. Ahora yo se los voy a dibujar en un esquema como para que lo entiendan simplemente. Esta es la bobina de 2 milímetros que rodea el núcleo. Este es el núcleo de hierro. Vamos a hacerlo esquematizado, simplecito, para que podamos entenderlo. Tenemos la bobina, tenemos el núcleo. Y acá le vamos a poner un cable. Eh, vamos a hacerlo al revés. Vamos a meter el positivo por este lado. Y ahora lo que necesitamos nosotros es hacer que este extremo toque el núcleo. Y luego suelte. Pero que cuando toque el núcleo ya no tenga el suministro de corriente. Entonces Tesla dijo, vamos a inventar una rueda que tenga un motor. ¿m? Un motor con un eje a la rueda. La rueda va a tener... Una pieza metálica de lado a lado, entonces lo que hizo fue agarró y llevó el extremo de la bobina a un cepillito que tocaba de este lado, agarró, si nosotros vemos la batería que alimenta nuestro generador acá tenemos positivo, o sea, este va a ir acá y el negativo va a ir acá cepillito entonces la rueda, cada vez que giraba y tocaba estos dos contactos le generaba un pulso de corriente a esta bobina luego, él agarró este cable que sale del núcleo y lo llevó acá y agarró y llevó este acá entonces es sencillito ahí cierra el circuito batería alimenta la bobina pero cuando la rueda está perpendicular agarra primero que nada corta la corriente y luego agarra la energía de la bobina y se la lleva al núcleo, de esta manera Tesla inventó un método para generar un ciclaje en el generador de Runkorf de millones de ciclos por segundo. Este es el gran paso que todos los que estén haciendo el generador de Runkorf van a tener que hacer van a tener que salir del Trembler, el Trembler es algo bueno para ver cómo funciona este aparato, pero para lo que nosotros queremos, que es sincronizar nuestra máquina con la energía universal, necesitamos más velocidad en la frecuencia, más frecuencia, entonces con este dispositivo que te muestro ahora lo vamos a poder lograr, así que este sería un dispositivo electromecánico para que la bobina haga contacto, luego ya no haga más contacto y que lleve la energía de la bobina hacia el núcleo. De esta manera, vamos a obtener todo el ciclaje que queramos según la velocidad que pongamos nuestro motor. Por otro lado, nosotros, ahora que estamos en el siglo XXI, tenemos la posibilidad de acceder a componentes electrónicos entonces cómo podemos replicar este aparato electromecánico de una manera de estado sólido estado sólido se le dice cuando usamos componentes electrónicos entonces volvemos a lo mismo tenemos la batería <coughs> más menos conectamos la bobina y luego a través de un circuito que se llama flip-flop, que es un circuito electrónico flip flop flip-flop, el flip-flop es un circuito electrónico, una plaquetita con componentes, pi, pi, pi, pi, pi, pi, tiene una memoria con patitas y de acá lo que hace, nosotros esto lo alimentamos con una batería chiquitita, de 9 voltios, por ejemplo y lo que nos va a hacer el circuito flip-flop es entregarnos dos pulsos pero secuenciados primero este, después este después este, después este y la velocidad de conmutación entre pulso y pulso se la vamos a dar con un potenciómetro nosotros con un potenciómetro vamos a hacer que esto lo haga más rápido o más lento. Entonces, nosotros necesitamos primero que un pulso una la energía de la batería a la bobina. Entonces nosotros ahí vamos a poner un transistor. Ahora lo que voy a dibujar es un poco genérico. Digamos... Como para que lo podamos entender. ¿Mm? El primer pulso va a conmutar el transistor. Haciendo que la bobina tenga corriente. Pero luego cuando esté el segundo pulso, este va a cortar. Por lo tanto, acá se corta la corriente. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner el otro transistor para que conmute la corriente de la bobina al núcleo fácil ¿Mm? estos transistores podemos empezar con el famoso 2N3055 este es un transistor del tipo huevo frito que le digo yo tiene dos agujeritos ahí para poder... Y ahí dice 2N3055. Este transistor obviamente es un transistor de potencia. Pero para la potencia que estamos utilizando. Quizás necesitemos un transistor que se llama tiristor. Tiristor. Que se ocupa el tiristor para conmutar motores por lo tanto es un transistor que maneja corriente como en este caso vamos a manejar así que bueno esta es la manera de conmutar un generador de Runcorf de manera electrónica a través de una plaqueta flip-flop que nos genere dos pulsos que conmuten dos transistores eh, estos transistores que se llaman tiristores eh, ¿son los tiristores? sí, sí, son los tiristores bueno, en todo caso que me esté equivocando pero no, no tiristores y después pues ya creo que no hay más nada podemos usar 2N3055 que es un transistor común y corriente podemos utilizar Darlington que son eh, son como dos Darlington son esto vendría a ser dos de estos en uno por lo tanto con un pequeño pulso podemos abrir una compuerta grande son amplificadores más potentes después tenemos los Tip, que también son darlington los Tip. <coughs> ¿Y qué otro tenemos? Teníamos Darlington, TIP, transistor común... Bueno, y ahora no, no recuerdo, pero estoy tratando de ver si no me equivoco con este, pero creo que son tiristores. Los tiristores... Ah, TRIAC, ahí me acordé. Mirá. Bien. Ahí está. Nosotros a través de un TRIAC o un tiristor podemos hacer esto, o sea... Estos dos transistores son transistores que se utilizan para conmutar motores en las fábricas y esas cosas. Por lo tanto, no vamos a tener problema de, de quemarlos. En este caso, podemos quemar estos transistores. Pero bueno, yo te dejo el, el circuito básico, el esquema de, de qué se trata esto. Para lograr una frecuencia de, de millones de ciclos. Nosotros tenemos que lograr conmutar el Runcorf. En 2 billones de Hertz. 2 billones. ¿Para qué? Hertz. Nosotros al conmutar en 2 billones de Hertz al, al Runcorf, directamente vamos a estar rompiendo la corriente. ¿A qué me refiero esto? Que la, la energía que se mueve con los electrones tiene una longitud de onda que cuando vos la haces más chiquita la longitud de onda más chiquita más chiquita más chiquita llega un momento que rompe el electrón porque sí o sí el electrón se tiene que dividir en dos porque la longitud de onda lo supera cuando es chiquitita por lo tanto ahí es donde se rompe el electrón y la corriente comienza a ser iónica más que eléctrica entonces subiéndole la frecuencia al generador de Runcorf, nosotros vamos a lograr eh, un componente como el éter en su salida. Y es así que nosotros ahí vamos a poder trabajar como se debe. ¿Para qué queremos trabajar con éter? Para disruptir el éter. Nosotros para disruptir el éter tenemos que usar energía radiante. Con energía eléctrica no vamos a poder disruptir ningún éter. Entonces, vamos a ver por acá un sencillo circuito que nos muestra Tesla para que nosotros podamos eh, más o menos trabajar con estas energías sin que nos haga mal, sin electrocutarnos y esas cosas. Él nos muestra que el generador de Runkorf tiene la salida y acá está el martillito, martillito con el tornillo y esto a la batería. Esto va a ir por acá y dijimos más y dijimos menos. Nosotros por un lado tenemos la batería que alimenta el genoma de Runcorf, el Trembler que lo conmuta. Convierte los pulsos magnéticos en radiante a través de la perpendicularización de sus pulsos. Pero luego de acá, nosotros vamos a obtener corriente eléctrica con corriente radiante, con energía radiante. O sea, la mezcla de las dos. Entonces Telas nos dice que acá le pongamos un spark gap, Pero no es un spark gap común, sino es un spark gap modulador de ondas. Porque al tener energía radiante, la energía radiante toma las formas de donde circula dicha energía. Entonces se forma una modulación, podríamos decir que estamos formando el 8, entonces sincronizamos de manera natural hacia el éter nuestra energía. Después de ahí nosotros nos vamos a ir con esta energía y la vamos a filtrar, para eso vamos a agarrar frascos de vidrio y vamos a forrarlos con papel de aluminio por adentro y con papel de aluminio por afuera, nos va a quedar esto, un papel de adentro, un papel de afuera, este polo que sale de la salida lo vamos a llevar adentro y se lo vamos a colocar al aluminio de adentro. Lo mismo vamos a hacer con el otro. Sí o sí necesitamos dos frascos de vidrio que estén con papel de aluminio por dentro y por fuera. Entonces, este otro polo lo vamos a meter adentro también. Y se lo vamos a pegar al aluminio de adentro. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros vamos a sacar luego la energía del papel de aluminio de afuera o sea que nosotros acá la salida de acá afuera no tiene nada que ver con la salida de acá adentro ¿Mm? lo que hicimos fue filtrar la energía eléctrica llegó hasta acá nomás y a partir de acá es radiante 100% ¿Mm? y ya no va a haber problemas de ninguna clase y a diferencia de la energía eléctrica la energía radiante cura que eso fue lo que descubrieron los técnicos electricistas de alto voltaje en 1900. Descubrieron una electricidad que curaba. Y es así que nació la electroterapia, que luego fue tirada abajo por la FDA porque curaba. Y como todo lo que cura, lo tratan de tapar, ocultar. Entonces nosotros hoy vamos a conocer, no solo la manera de hacer un generador de alto voltaje, que genere energía radiante, sino que vamos a ver cómo se puede llevar a 2 billones de hertz a través de un sistema electromecánico, a través de un sistema electrónico, y de esta manera, cómo se filtra para lograr obtener un espectro de energía radiante 100% radiante. ¿Para qué? Esta energía, volvemos a hacer lo mismo. Le vamos a poner otro Spark Gap, que simplemente le acercamos dos metales para que pueda saltar la chispa, de un lado al otro, y genere una frecuencia resonante natural, porque estamos usando el aire como medio de conmutación. Nosotros de acá ponemos una placa, y nosotros de acá Ponemos otra placa. Lo que va a suceder acá en medio es un fenómeno que yo no te lo puedo explicar. Yo te lo dibujo, pero cuando vos veas con tus propios ojos esto, va a cambiar tu vida. Va a cambiar todo lo que pensás, vas a entender muchos aspectos de la energía y no te va a quedar la menor duda de que lo que nos estaban ocultando es esta energía, esta energía puede recuperar huesos, te puede curar de cualquier enfermedad, podríamos decir que es la energía del milagro, y lo que hoy por hoy nosotros no entendemos, es que esta energía nos está atravesando todo el tiempo, el éter es una energía, que por ejemplo, este sos vos, a ver... Este sos vos, estás asombrado por todo lo que está pasando, ¿viste? Bueno, el tema es así. El éter en este momento te está atravesando y saliendo del otro lado. Nosotros esto no lo notamos porque el éter que nos atraviesa es parte ...de la estructura geométrica que nos compone en la materia. Por lo tanto, si esta energía no estuviera, vos no existirías. ¿Mm? Uno existe porque esto existe primero. Entonces tenemos que entender que ya nos está atravesando... ...es como si nos estuvieran haciendo una radiografía. Lo que Tesla descubrió fue una manera de bajarle la velocidad a esta energía y poder condensarla de una manera que la podemos hacer visible. Es así que a través de, de estos dispositivos dieron con el fenómeno de los rayos X. Y lo que hoy por hoy yo me pregunto, y es muy posible que tenga razón en lo que te voy a decir ahora, es que los primeros rayos X que eran hechos con generadores de Runkorf, no eran nocivos para la salud y empezó a ser nocivo para la salud cuando suplantaron el generador de Runkorf por un transformador de alto voltaje como los que usamos hoy por hoy. De esa manera, ellos intervinieron la composición de un sistema noble a un sistema que ya no era beneficioso y con los problemas que, que acarrea hacerse rayos X, ¿viste? O sea, vos te haces rayos X hoy y no te puedes hacer muchas placas de rayos X porque te enferma de leucemia, cáncer, te mata, en pocas palabras te mata. Pero justamente, ¿te mata por qué? Porque hoy por hoy se usan transformadores de alta tensión y no generadores de Runcorf. en pocas palabras. Hoy por hoy se usa energía eléctrica y no energía radiante. Cuando decimos energía radiante, estamos hablando de una energía que es del éter. Y el éter en este momento nos está atravesando y no nos está haciendo mal. O sea, en este momento nos está sacando una radiografía y no nos está haciendo mal. Por lo tanto, si nosotros manipulamos esta energía que nos está componiendo y la densificamos un poco... No es nociva para la salud, sino todo lo contrario, es 100% benéfica. Nos va a curar todas las enfermedades, nos va a reparar huesos, ligamentos, tendones, todo. Es energía regeneradora, porque justamente está sacada del espectro regenerador de la éter, que es el que compone la materia desde sus inicios. Así que bueno, este es un cortito como para que podamos ver de qué manera vamos a agarrar el toro por las astas en este siglo XXI y vamos a volver a recuperar lo que nos quitaron. Vamos a volver a hacernos amigos del aether y vamos a entender ahora qué es lo que nos quiso decir Nicolás Tesla a través de sus simples patentes que hoy por hoy nadie entiende por qué. Porque quieren reemplazar al generador de Runkorf por un transformador de alta tensión y es el error más grande que pueden cometer ya que el transformador de alta tensión induce del bobinado primario al bobinado secundario la energía de manera electromagnética cuando en el generador de Runcorf no es así se generan pulsos de alta tensión a través de la perpendicularización de las líneas magnéticas producidas por el bobinado primario así que bueno vamos a ver qué pasa dentro de un tiempo y seguramente con nuestro conocimiento vamos a poder cambiar este mundo en muy poco tiempo como verás esto es información que hoy llega a tu vida de una manera simple y sin perjudicar a nadie esto va a ser un cambio que de a poco van a hacer las personas no van a entrar en juego las multinacionales esta información te está llegando hoy por hoy de, de un medio underground por atrás y bueno, obviamente no esperes que esto salga en la tele ni esperes que esto salga en la radio ni esperes que esto salga en los diarios es más, esto ya salió en los diarios, y fue suprimido. ¿Mm? Estamos hablando que esto es tecnología de 1900, que fue suprimida para poder hacernos la vida con energía eléctrica que tengamos que pagar, y de esta manera no nos muestran el aéter que es gratis. El aéter se trabaja con energía radiante, por el simple y sencilla razón de que, para perturbar el éter necesitas éter y con energía eléctrica no haces nada con el éter, ni lo moves. Entonces todos los sistemas de energía eléctrica no sirven para nada. Hay que empezar con la energía radiante y los fenómenos no van a tardar en aparecer. Así que bueno, querida amiga, querido amigo, te mando un abrazo y te espero en el próximo video. Chao, nos vemos, gracias.